¿Cansados de este canal? ¿Os habéis quedado con ganas? ¡Sí! Queremos más vídeos, queremos más vídeos, somos zombies de este canal. Podéis ir a nuestros canales secundarios! ¡Y ver vídeos en exclusiva que no se encuentran en este canal! Y si un vídeo os gusta mucho, ya sabéis... You know what I mean! Me parece que se me ha olvidado algo... Ah, sí, la luz. Adiós. Eh, no te olvidas de la luz, te olvidas de mi canal, que he hecho una película. Y pronto las estrenaré. Y si pulsáis encima mío, podréis ir a mi canal. ¿A qué espera? Quizás sí que he hecho spam, pero es para una buena causa. ¿O no?